pero se implanta cadena de oro como cabello. Pero con Rapero se implanta, eh, eso es trenza que se hizo. <risa> El polémico rapero mexicano, mexicano, conocido como Dan Sur, quien ha sorprendido a, a, a, con su peculiar estilo, se colocó implantes de cadenas de oro en la cabeza con cabello. Fue a través de, redes, de las redes en donde comenzaron a circular imágenes. Soy el primero que me he puesto implante de oro en corte de pelo y me implanto el oro. Soy el primero. Yo no pinto el pelo como todos los demás. Así anunció Dan Sur, no lo conozco, rapero y productor mexicano, su cambio de look. Lo tengo como un gancho que se implanta en, el cabe en, en la cabeza. Todos están enganchados bajo mi cráneo, debajo de mi piel. De este modo, la, la mayor parte de cadenas solo hay que colocarlas en los ganchos, explicaba en uno de sus videos. ¿Y cuál es la necesidad? No, lo cuarto, tú sabes. ¿O no? Pero es que yo no entiendo. Eh, no, hay, él tiene implante. O sea, él, se, él nada más tiene que engancharse. Cla, cla, cla, cla, cla, cla. Implante, él un, tiene un implante de oro. Entonces tiene unos ganchitos y en los ganchitos pues engancha las cadenas. Pero para qué diatre No, porque le eso le está le en le la Biblia, vendrán cosas peores. sacan ellos la bola del de ojo y se la ponen de cristal, de, de cristal, no de oro. Sacó sí. los ojos fulano y lo puso de oro. El de oro se lo puso. Sí, de ta ta oro. también eh, eh, en estos días bueno aquí te lo comentamos el rapero ese el, el diamante que los el ahí. diamante en, en la frente e ese llega aquí le arrancan el caco si nosotros hablamos ese aquí ese aquí le, estos lo vuelan y le llevan el caco se sí. toma su tiempo quitándolo el pero la... que no aterriz no sé quién es pero que no aterriza aquí en República Dominicana lo llevan en un vale, saco 24 millones. Se le pidió el respeto en el mundo de dinero, ¿eh? Ya. Ya lo saben. Tanto cuarto. Tanto no se respetaba el, el dinero en los tiempos de los Rockefeller. ¿Quién? quiero quiero comprar un planeta. Un planeta, pero Virgen de la Altagracia. ¿Quién se lo va a vender ¿Qué el planeta? <risa> ¿Cuál es el dueño? <risa> Ay, yo vi quién se lo va a comprar el planeta. No, quién se lo va a vender. <risa> <El> yo quiero <risa> saber ¿quién, <risa> quién lo va a vender. <risa> ¿Quién <risa> El planeta. ¿Quién, quién? ¿Estás bien, mi joven, firma aquí? <risa> ¿Quién? <risa> Don Nitro no es dueño del planeta. La NASA está nadie es dueño de un planeta. Entonces, ¿a quién es el que lo va a comprar? El planeta. Ella es gente loca, sí. Ella es gente loca. No, pero mira, honestamente, el orquesta urbano no sé qué está pasando, mi hermano. La mano es aquí porque mira ese ahora. La cana de oro que va en el cuello. Está en la cabeza de cabello. Como implante. Que pagaba un millón de dólares por merecer un magnito cuarto. Que una raconera que en la habitación, mira, la lleva. Todavía un millón de dólares. ¿Qué hacemos con esta juventud? Para hacer jugar un millón de dólares. Imagínese usted. Bueno. No, no, si pago un millón, yo se lo doy a, a, a, a 500 dólares. A mil pesos la noche, yo le puedo tranquilo. Fue increíble, señores. Está increíble, vale. tantas cosas que están pasando en este mundo. ¿eh? La, ya, no, señores, ¿no? hasta mañana, Telenor Condeo.